Vuelve y juega, esto se vuelve uno tomadera de pelo o como se dice coloquialmente mamadera de gallo, estamos hablando precisamente de Javier Tarazona quien lleva más de un año detenido donde le acumulan una serie de pruebas que dicen tener pero que nunca las muestran y más aparte de todo, él está pasando por un estado de salud bastante delicado y no le prestan atención. Yo hago la pregunta con respecto a las ONGs, hago la pregunta con respecto a los derechos humanos. Hago la, la pregunta con respecto a la Corte Penal Internacional, porque vemos que esto cabe dentro de los delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de que Javier Tarazona es un activista que desde hace muchos, pero muchos años, viene hablando a voz entera, grito entero ante Venezuela y ante el mundo, de que la guerrilla del ELN y la guerrilla del FARC viven en Venezuela. Pero como acá es lo que dice Maduro, lo que dice el régimen chavista, aquí nunca, como sale el bobalón de Vladimir Padrino diciendo... Aquí los tenemos amedrantados. Tan amedrantados los tienen que le secuestraron ocho oficiales del ejército, de la FAN. Y como por arte de magia aparecieron, ellos dijeron, hicimos respetar nuestra soberanía, dijo Vladimir en su momento, para rescatar a nuestros ocho soldados, a nuestros ocho activos que estaban defendiendo la patria. Bla, bla, bla. ¿Por qué bla, bla, bla? Por una sencilla razón. Porque es que lo que está pasando es otra cosa. Para que le entregaran esos ocho oficiales o esos ocho soldados, que no sé los rangos en este momento, tuvo que ceder una cantidad de terreno Vladimir para que le dijeran, bueno, nosotros quedamos con este terreno, ustedes no nos joden la vida acá, nos dejan trabajar tranquilos nosotros le devolvemos los ocho. Y ahora sacan pecho diciendo, es que estamos tratando, estamos eh, de frente, luchando por la soberanía, no puede, no hay ni un metro para delinquir en este país, según Vladimir. Y eso es lo que ha venido diciendo Javier Tarazona a lo largo de todos estos años. Lo dijo en su momento hace 20 años, cuando Chávez era presidente, lo dijo el, el embajador de Colombia ante la ONU, que la guerrilla ya vivía en Venezuela. Ahora no solo vive en Venezuela, sino que es auspiciada por el régimen de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro saca dos cosas a relucir que causan, no sé, si risa o rabia. La primera dice... Cuando ya él se ve que, que ya no puede ocultar De que la guerrilla sí está allá Digo, sí, pero es un grupito es un grupito chiquito Esos son, esos son unos 15, 20 tipos Paja, bla, bla, bla. Sabemos que hay de más de 5.000 efectivos de la guerrilla viviendo en Venezuela y es más auspiciado por el régimen de Maduro. Y ahora la segunda, cuando él ve que ya realmente hay demasiadas pruebas que identifican de que la guerrilla sí está en Venezuela, entonces en lugar de sacarlos toma una decisión, cambiarles el nombre. Entonces ya no se llaman ELN, ni FARC, ni de Ciencias de la FARC, ni la Nueva Marquetalia. Sino las Tancol Terroristas, armados, narcotraficantes Colombianos Tan fácil que es echarle la culpa a otro Qué fácil es echarle la culpa a Colombia Al gobierno de Colombia Cuando el problema lo tienen en Venezuela Y eso es lo que ha venido haciendo Javier zona, hablando La verdad Y por eso está detenido Y por eso está corriendo riesgo su vida Como si se tratara de un juego de maquinitas El régimen de Nicolás Maduro Nuevamente difirió el comienzo del juicio al activista venezolano Javier Tarazona, detenido hace más de un año. Javier Tarazona, director de la ONG Fundarredes, permanece como preso político desde el 2 de julio del 2021 en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en Caracas. La pregunta es, ¿por qué no le inician un, un juicio? La otra pregunta es, ¿por qué cada vez que hay una fecha para que se defina qué se va a hacer con este señor, la plazan, se enferma el juez, ese día no hay luz, ese día no hubo transporte, ese día Nicolás le dio tos. Entonces, ¿hasta cuándo pretenden detenerlo? Esto es algo arbitrario y esto es algo que la Corte Penal Internacional debería tener dentro de los delitos de lesa humanidad. Porque ojalá, ojalá no pase eso, pero donde no le pongan atención a Javier Tarazona, ...puede morir en la cárcel... ...por su, su estado de salud es precario... ...yo quiero continuar pero antes los invito a que se suscriban... ...a nuestro canal, leen like, activen la campanita de notificaciones... ...y compartan con todos sus amigos en las redes sociales... ...háganos saber sus comentarios... ...porque gracias a ustedes seguimos siendo los número uno... ...los chismosos del paseo... ...pero aquí estamos hablando la verdad... ...lo que está pasando... ...de nuevo difirió un tribunal de la dictadura de Venezuela... ...la apertura de juicio contra el activista... ...y director de la ONG Funda Redes Javier Tarazona... Quien lleva preso desde hace más de un año tras haber sido detenido en julio del 2021. Cuando fue acusado de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria con pruebas que dicen tener pero que nunca muestran. Porque no olvidemos que salió Tarek Williams diciendo hay pruebas que involucran directamente a este señor. Pruebas que mejor dicho le pueden meter no sé cuántos años de cárcel. Maduro dijo lo mismo, Vladimir dijo lo mismo, ¿dónde están las pruebas? Más de un año no aparecen las pruebas ¿Por qué, no, ¿Por qué no aparecen? Porque no las hay Aseguró el defensor de Tarazona que desconoce las razones Por las cuales el tribunal suspendió otra vez la sesión Es una arbitrariedad absolutamente inexplicable Es parte de este esquema continuo de convertir al proceso penal Que se supone debe ser expédito en una forma de castigo anticipado Ojo, es como si tú quisieran de una vez castigar de una vez ejecutar de una vez acusar y de una vez darle eh, no sé cuántos años de cárcel como un castigo anticipado por algo que ellos dicen que es pero que no demuestran ni hay pruebas es lo que está pe peleando en este momento el abogado de Tarazona ¿Qué es lo que está pasando con esto dice el, el, el abogado como a quien se le olvida una cita la audiencia fue programada para el próximo 8 de agosto o sea le siguen dando prórroga prórroga prórroga ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que se enferme? ¿O hasta que muera? Detenido el 2 de julio del 2021 en la sede del Servicio Bolivariano de la Inteligencia Sevin en Caracas, para ese entonces junto a su hermano Rafael, él fue detenido ese, en ese momento con Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios García, fueron apresados y desaparecidos durante algunos días en el estado Falcón, sin mediar argumentos, instrumentos procesales ni orden judicial según Fundarredes. Esto sucedió cuando acudieron a la oficina, ojo, ellos van por su propia cuenta a la oficina del fiscal de Coro, capital de Falcon, a denunciar directamente que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la policía y agentes del SEBIN y sujetos sin identificar, según la ONG. Considerado la principal voz, Tarazona denunció en el conflicto desatado el año pasado, pero ojo, antes de eso, cuando ellos van, a colocar la queja a colocar su preocupación de que estaban siendo hostigados que estaban siendo perseguidos y amedrantados tanto por la policía como agentes del SEBIN y otros sujetos sin identificar en lugar de recibirles a ellos la queda lo que hacen es echarle mano detenerlos javier tarazona considerado la principal voz denunció en el conflicto desatado del año pasado en el estado de apure fronterizo con colombia entre las fuerzas armadas y disidentes de la farc la cual fue solicitada por diversas organizaciones de derechos humanos como amnistía internacional que lo considera un preso de conciencia varias ong de venezuela exigieron la liberación de tarazona al cumplirse más de un año de su detención señores que tocas o sea, aquí la ley es para quién? O sea, es una, es una pregunta que, que nos hacemos todos los días. Entre los que participaron se encuentra Provea, la Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía, Acción por la Libertad o Fundarres, solicitaron atención médica para el preso mientras permanezca detenido, ya que aseguran que su salud es delicada al tener desde antes de su arresto problemas cardíacos que se ha complicado en prisión. Recordamos que Tarazona está detenido de manera injusta e insistió en la necesidad de que su salud sea atendida. Las organizaciones reclaman que Javier Tarazona necesita atención médica, defender derechos humanos no es un delito, por eso aparece en numeral liberen a Tarazona, publicó la organización, defender los derechos humanos no es un delito, recordemos que para ese entonces Javier Tarazona fue capturado junto a su hermano Rafael Tarazona y el abogado Omar de Dios en el estado Falcon cuando acudían a la oficina de la localidad de Coro a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la policía y agente bolivariano del cebin según informó fundarredes qué aclaran estos porque vuelven y repiten de que fueron detenidos injustamente y que dejaron suelto a los otros pero abierta la zona lleva más de un año su salud es precaria y no muestran pruebas no hay nada y cada vez corren más y más las audiencias señores ¿qué más toca esperar esto es una voz que me uno junto con la organización fundarredes y todos los medios de comunicación exigiendo la libertad de este señor ahí les dejamos esa perlita hasta una próxima oportunidad